Hola, espero que estés bien y saludable hoy. Hoy voy a charlar un poco sobre el poder de nuestras palabras. Vamos a ver cuáles son las palabras que hacen daño y cuáles las que fortifican. Vamos a ver cuáles son las palabras que nos traen paz y tranquilidad y armonía y cuáles son las que nos causan problemas. Aprenderemos un poco sobre cómo detectar cuando nos impulsan sentimientos negativos y tendremos oportunidad de ver cómo transformarlos para no herir a otros y a nosotros mismos. Daré unas cuantas sugerencias para incrementar nuestro control sobre las palabras que decimos y también sobre cómo reaccionamos a las palabras de otros. Probablemente todos hemos sentido la diferencia entre palabras gentiles y cordiales y palabras hirientes e irrespetuosas. Durante el transcurso de nuestras vidas hemos escuchado Palabras de aliento y apoyo, al igual que palabras destructivas o severas. Sin duda alguna, hemos sentido y sabemos muy bien el impacto, tanto negativo como positivo, de las palabras de otros sobre nosotros, sobre nuestro estado emocional. Palabras sabias y compasivas nos dan ánimo y nos fortalecen. Por el contrario, palabras crueles y abusivas nos causan dolor y nos llenan de tristeza. Algunas palabras nos traen luz y alegría, otras nos llevan a la oscuridad y la melancolía. Algunas palabras nos desequilibran y otras nos traen la calma. Piensen un poco, traten de recordar algún incidente en que alguien les dijo palabras que los hirieron, que los llenaron de tristeza, que los llenaron de dolor. Conéctense un poquito ahora con esos sentimientos de ese momento. Ahora, traten de recordar otra situación en la que recibieron totalmente lo opuesto, en que alguien les dijo palabras sabias, palabras de apoyo, palabras que les dieron ánimo, palabras que les dieron alegría y que les proporcionaron luz tal vez en un momento de oscuridad. Y traten de conectarse con eso que sintieron en ese momento. Traten de conectarse con las emociones de ese momento cuando recibieron palabras que los beneficiaron. Entonces, basados en nuestra experiencia, sabemos muy bien los resultados de estas dos clases de palabras. Hemos experimentado en carne propia una y otra vez el efecto de lo que nos dicen los demás, de las palabras que usan para dirigirse a nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes del efecto que nuestras propias palabras tienen sobre los demás? ¿Somos cuidadosos con nuestras palabras? ¿Nos percatamos de lo que decimos? ¿A quién se lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Y por qué lo decimos? Así como nosotros, así como otros nos hieren con sus palabras, nosotros también herimos a otros con lo que decimos, a veces sin darnos cuenta, aunque a veces sí lo hacemos a propósito. La mayoría de las veces, sin embargo, lo hacemos sin querer. O simplemente porque hemos creado ciertos hábitos de comunicación que no podemos corregir o que ignoramos. Por esto es bueno tomar un poco de tiempo para reflexionar sobre nuestras palabras. No para sentirnos culpables o para crear remordimientos ni para creernos malas personas, o castigarnos de alguna forma. El propósito de examinar lo que decimos es el incrementar nuestra felicidad, aumentar nuestra paz interna, mejorar nuestras relaciones con los demás y hasta con nosotros mismos. Y es que nuestras palabras, al igual que nuestras acciones, dejan huellas tanto en nosotros que las decimos como en aquellos que las reciben o escuchan. Así como nosotros sentimos dolor como resultado de las palabras insensatas de otros, otros sienten lo mismo cuando las palabras insensatas salen de nuestra boca. Cuando decimos palabras hirientes y abusivas, no solo herimos a la otra persona, sino que también nos herimos a nosotros mismos, creando las causas para experimentar sufrimiento en el futuro. Ahora, piensen un momento en alguna ocasión en la que ustedes dijeron palabras hirientes a otra persona. Traten de conectarse con ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo la otra persona? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Y qué fue exactamente lo que le dijeron? Piensen en las palabras. En cada una de las palabras que... Expresaron que salieron de su boca en ese momento. Y traten de ver la reacción de la otra persona también. Vuelvan a revivir ese momento. Observando exactamente los componentes de la situación. La otra persona, lo que sentía la otra persona, lo que dijo la otra persona luego lo que ustedes sintieron y cómo respondieron. Ahora bien, después de que dijeron sus palabras hirientes, después de que tuvieron una reacción negativa y tal vez dijeron palabras no muy agradables a la otra persona, ¿cómo se sintieron después de eso? ¿Se sintieron felices y orgullosos de lo que hicieron? ¿O se sintieron apenados y mortificados? Aunque tal vez les haya causado alguna satisfacción en un principio, lo más seguro es que después de hacerlo sintieron tristeza o remordimiento, o arrepentimiento. Es más, estoy segura que se sintieron mal internamente al haberle causado daño a otra persona. Aunque hubiese sido por un momento, aunque hubiese sido una emoción fugaz, aún así, creo que muy dentro de su corazón se sintieron tristes por haber herido a alguien. Primero que todo, Nadie es feliz abusando a otro, ya sea físicamente o verbalmente. Esta clase de acto negativo nos trae culpabilidad e intranquilidad. Estas acciones erosionan nuestra autoestima, disminuyendo nuestra dignidad y el respeto hacia nosotros mismos. Si hacemos esto, de seguido se vuelve un hábito que perpetúa nuestra infelicidad y deteriora nuestras relaciones con los demás. Poco a poco, las personas a las que maltratamos de esta manera nos perderán la confianza, se apartarán de nosotros y puede que hasta nos lleguen a detestar, ya sean amigos, compañeros de trabajo o familiares, su reacción será la misma. Si no ejercitamos control sobre lo que decimos, iremos sembrando la discordia por donde quiera que estemos. Por el contrario, si somos cuidadosos con nuestras palabras, tendremos la confianza de los demás. Sembraremos armonía en nuestro entorno y tendremos paz y tranquilidad. Y además, evitaremos sembrar las causas para experimentar sufrimiento en el futuro. Ahora, recuerden alguna ocasión en la que dijeron palabras bondadosas a alguien. Tal vez hasta cuando esa persona más lo necesitaba. Tal vez esa persona estaba en medio de una situación difícil emocionalmente, o estaba viviendo un problema de salud, o estaba teniendo problemas económicos y no sabía cómo iba a salir de ellos. Estaba viviendo momentos angustiosos y ustedes con bondad, con benevolencia y ganas de ayudar a la persona, le dijeron unas palabras de apoyo que la ayudaron a ver su situación más claramente y que trajeron alegría y paz a esa persona cuando más lo necesitaba. Traten de ver la situación lo más clara posible en su mente. ¿Qué sintieron en ese momento cuando dijeron esas palabras? ¿Qué palabras específicamente utilizaron? ¿Cuál fue su tono de voz? ¿Cómo recibió la otra persona esas palabras? ¿Cuál fue su reacción? ¿Y cómo se sintieron después de haber hecho eso? Estoy segura que sintieron alegría y paz al haber actuado de forma benevolente. El haber ayudado a la persona que lo necesitaba con toda seguridad les trajo un sentimiento de bienestar interior. Un sentimiento de haber contribuido a la alegría y felicidad de la otra persona. Entonces, es muy útil reconocer el poder de, las, de nuestras palabras, el peso que llevan tanto para ayudar y beneficiar como para herir y maltratar. Con ellas podemos ayudar o perjudicar a otros y a nosotros mismos. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras que más daño causan. En primer plano están las mentiras. Me estoy refiriendo a las mentiras que decimos a propósito, con el fin de engañar, manipular, sacar provecho, o hasta de proteger nuestros propios intereses y nuestra reputación. Porque a veces decimos cosas que no son ciertas sin querer, simplemente porque nos equivocamos. Compartimos la información errada porque creíamos que era cierta. Esta clase de confusión sucede a menudo. Y si después nos damos cuenta de que lo que dijimos no era cierto, aunque no hubiésemos tenido la intención de mentir, simplemente podemos dejárselo saber a los que nos escucharon para que no cometan ellos el mismo error. Esta clase de errores son fáciles de aclarar porque no teníamos una mala intención, no teníamos intención de mentir. Por eso es bueno saber qué es una mentira. Según la Real Academia de la Lengua Española, una mentira es una expresión contraria a lo que se sabe, a lo que se piensa o a lo que se siente. Podemos utilizar esta definición como guía para determinar si lo que queremos decir es una mentira o no. Por supuesto que si modificamos la verdad si le añadimos o le sustraemos, entonces le estamos restando veracidad a lo que estamos diciendo. Una mentira es algo que decimos a sabiendas de que estamos mintiendo. ¿Y por qué son las mentiras dañinas? Porque cuando otros creen en nuestras mentiras, ellos actúan en base a ellas, creyendo que están escuchando la verdad. Y puede que cometan errores que los perjudiquen de alguna forma, ya sea emocionalmente, económicamente, profesionalmente, etc. Puede que al creer en nuestras mentiras, los haga quedar mal con otros. Puede que en base a nuestras mentiras hagan planes personales o profesionales que por supuesto no les darán buenos resultados al estar basados en una falsedad. O puede que se aferren a una idea de nosotros que no está basada en la realidad. Si confían en lo que decimos y toman decisiones en base a ello, están cometiendo un error del que tal vez no se puedan sobreponer. Por ejemplo, si mentimos a nuestra pareja, si pretendemos ser fieles y no lo somos, cuando esa persona se entera, lo más probable es que quede totalmente destruida, desilusionada, puede que hasta caiga en la depresión, esto a raíz de que no fuimos ni leales ni honestos. Si mentimos en nuestra hoja de vida y nos dan un trabajo o proyecto pensando que tenemos los requisitos necesarios, y resulta que no es así, podemos causar pérdidas para la compañía por no tener en realidad la experiencia, o conocimientos adecuados. No solo esto, pero también nos causamos gran estrés a nosotros mismos, tratando de ejercer funciones para las que no estamos preparados. A veces estamos tan acostumbrados a mentir que ni nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. Es simplemente nuestra forma de comunicarnos. Mentimos acerca de cosas pequeñas y de cosas grandes. Con el resultado de que a veces hasta nos confundimos nosotros mismos. ¿No les ha pasado que a veces nos creemos nuestras propias mentiras? Esto sucede. Y cuando mentimos tanto, se nos olvida qué fue lo que dijimos aquí y qué fue lo que dijimos allá y nos atrapamos nosotros mismos en una red de mentiras de la cual se nos hace difícil escapar y cuando los demás se enteran de la verdad quedamos mal con ellos y pierden la confianza en nosotros y por supuesto nos causa a nosotros un gran dolor de cabeza <risa> tratando de recordar qué le dijimos a esta persona y qué le dijimos a la otra Tratando de cubrir la mentira que dijimos. Otras veces mentimos para protegernos a nosotros mismos. Porque hicimos algo de lo que nos avergonzamos. O algo que queremos mantener en secreto. Generalmente tratamos de tapar nuestras acciones no virtuosas para y para hacerlo recurrimos a la mentira. Muchas personas creen que no es malo decir lo que se consideran mentiditas blancas. Porque el propósito de esta clase de mentiras es aparentemente no herir o preocupar a la otra persona. Esta forma de racionar es distorsionada. Según esta lógica, los médicos nunca deberían decirnos que estamos enfermos para no preocuparnos. Nuestros profesores nunca deberían darnos una mala calificación para no estresarnos. Y los policías nunca nos deberían dar una multa para no incomodarnos. Como podemos ver, esta lógica está un poco torcida. Decir mentiras blancas da a entender que creemos que los fines justifican los medios. Esto es una actitud muy peligrosa. Porque aunque la mentira blanca puede que sea algo muy pequeño, esta actitud de creer y justificar que los fines justifican los medios nos puede llevar a hacer cosas más grandes y más peligrosas. Cuando los fines justifican los medios, nos envolvemos en toda clase de actos negativos con el, con el supuesto propósito de beneficiar a alguien. Y terminamos en un sinfín de problemas. La exageración es otra forma de mentir, pero no lo consideramos como mentira porque supuestamente existe un grano de verdad en lo que decimos. Sin embargo, cuando exageramos algo para hacerlo más interesante o más impactante, tampoco estamos dando un relato veraz de lo que sucedió. Esto es como tomar un vaso de agua, echarle una cucharadita de sal y un grano de azúcar y pretender que es una bebida dulce. No funciona. Estamos combinando entonces un poco de verdad con una gran porción de imaginación. O en el caso del vaso, estamos combinando una gran cantidad de sal con un, un tricito de azúcar. ¿Mm? El resultado no es agua dulce. El resultado es que las personas que nos escuchan quedan con una idea errada de lo que en realidad sucedió. Es como si a alguien le decimos, toma aquí tenemos un poquito de agua con azúcar y lo prueban. Y resulta que es agua bastante salada. Si exageramos a propósito con el resultado de que los que nos escuchan creen en nuestras palabras tal cual las dijimos, entonces esto es lo mismo que mentir, porque han creído en algo que no es completamente cierto. Si la persona se toma ese vaso de agua que le ofrezco pretendiendo que es agua dulce y lo prueba creyendo que le estamos diciendo la verdad y al tomárselo resulta que es completamente agua salada. ¿Le dijimos la verdad o no? Esto es un ejemplo para considerar. Hacemos daño a los demás también cuando usamos palabras severas, abusivas o irrespetuosas. Y cuando insultamos a otros. A veces somos severos cuando está crítica o nos burlamos de los demás o los ridiculizamos todo esto con la intención de hacerles daño o de promulgar nuestra superioridad. A veces simplemente hacemos esto para desquitarnos. Y no tenemos que ser honestos con nosotros mismos cuando estamos haciendo esta investigación sobre nuestras palabras. Necesitamos no solamente claridad sino honestidad para ver qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos y por qué. Y tenemos que utilizar fortaleza para poder enfrentar estas realidades de nuestra conducta sin sentirnos culpables, sin deprimirnos, sin castigarnos. Porque todo esto es con el propósito de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Y de reconocer que cuando abusamos a otros con nuestras palabras, en cualquiera de estas formas los hacemos a ellos sentir mal, los avergonzamos y creamos fricción entre ellos y nosotros, pero también es cierto que nos herimos a nosotros mismos. Y si estos comportamientos se vuelven la norma nos vemos aislados y apartados de los demás y luego nos preguntamos ¿por qué será esta persona está enojada conmigo, porque será que no me contesta las llamadas, porque ella no quiere ser mi amiga. En otras ocasiones tal vez hemos creado enemistad entre otros para beneficiarnos nosotros. Por ejemplo, con el propósito de sembrar discordia entre dos personas, le decimos a una que la otra habló mal de ella y viceversa. Y continuamos con nuestra interferencia hasta que se rompe la amistad entre las dos y cuando logramos nuestro propósito nos sentimos satisfechos. Cuando utilizamos nuestras palabras para causar desacuerdo entre dos o más personas o hacer que se odien la una a la otra, estamos cometiendo un acto muy negativo y tarde o temprano las consecuencias vendrán a nuestra puerta. Puede que por vengarse de nosotros los que hemos herido de esta forma nos paguen con la misma moneda. Y puede que cuando se enteren de lo que hemos hecho nos hagan la vida imposible. De esta forma, aunque queremos ser muy astutos en nuestras acciones, lo que estamos haciendo nos traerá dificultades en vez de felicidad. A muchos de nosotros puede que nos guste el chisme, aunque no le llamamos chisme hoy en día. En vez le llamamos estar al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Y vamos regando aquí y allá los chismes del barrio, de la oficina, de nuestros parientes. Enviamos los chismes por text o los ponemos en Facebook. Utilizamos el chisme a veces como distracción o como entretenimiento. Y cuando nos vienen a reclamar nos hacemos los inocentes. ¿Cuántas amistades se han roto a raíz del chisme? Y es lo que escribimos en Facebook. Y es que también vamos sembrando la discordia con la palabra escrita. El Internet nos ha dado mucho campo para nuestros peores comportamientos. En el internet parece que no tenemos control sobre lo que decimos. Nos sentimos amparados por la anonimidad y damos rienda suelta a nuestros peores instintos. Y nos decimos cosas horribles, dientes. Nos burlamos, nos insultamos el uno del otro. Hasta personas famosas y líderes políticos se envuelven en esta clase de intercambios por el Internet. Probablemente se han dado cuenta del tono y vocabulario que usan algunas personas cuando dejan comentarios en YouTube. Algunos de los comentarios son realmente penosos. Tenemos que tener cuidado de no caer en el hábito de menospreciar y maltratar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Por eso también debemos tener cuidado de lo que decimos en línea. Por supuesto que podemos dar nuestra opinión. Podemos compartir nuestras perspectivas y participar en polémicas, pero de una forma cordial y respetuosa reconociendo que todos tenemos puntos de vista diferentes y que lo que nos beneficia y agrada a nosotros no necesariamente beneficiará o agradará a otros. Ahora, ¿cómo sembramos paz y armonía con nuestras palabras? Primero haciendo un esfuerzo para dejar a un lado todas estas acciones contraproducentes que acabo de describir. Dejando a un lado las mentiras, las palabras abusivas, los insultos, el chisme, la calumnia y las burlas, etc. Y en su lugar utilizando nuestras palabras para beneficiar a los demás, para incrementar la comprensión, para dar ánimo, para resaltar las buenas cualidades y habilidades de otros, para unir a aquellos que están en conflicto, para sanar heridas y para apoyar a los que necesitan apoyo, siempre escogiendo palabras bondadosas y respetuosas. Diciendo la verdad, aun cuando la verdad sea dura. Y cuando tenemos algo difícil que decir, utilizando palabras que suavicen el impacto del mensaje. Por supuesto que si tenemos que decir algo difícil, lo podemos decir con gentileza y bondad, con el propósito de ayudar a la otra persona. Decir la verdad a veces no es fácil, y necesitamos fortaleza para hacerlo. Mientras más nos acostumbramos a ello, más fácil se hará. Lo que tenemos que decir, lo decimos en un momento oportuno, teniendo en cuenta la disposición de los que nos escuchan. Para encontrar el mejor momento podemos preguntar, ¿es este un buen momento para dialogar? Y si no lo es, ¿cuándo estaría disponible para charlar? Así nos aseguramos que la otra persona está preparada y en condiciones de recibir nuestras palabras. Es bueno acordar en un lugar neutral, en un lugar donde tengamos suficiente uh, intimidad, ¿no? donde no nos vayan a... Uh, a estorbar o a interrumpir a otras personas en un ambiente de seguridad, en un ambiente de paz. Si vamos a hablar sobre alguien, nos limitamos a decir cosas buenas y verdaderas, y a destacar sus cualidades, a darles aliento y apoyo, y con nuestras palabras fomentamos la comprensión y el acercamiento entre los que se han distanciado. Y si no tenemos nada bueno o constructivo que decir, entonces nos quedamos callados. Quedarnos callados a veces tampoco es fácil. Porque el impulso, sentimos ese impulso de querer decir algo. Pero a veces quedarnos callados es lo más sabio. Y tenemos que practicarlo. Esto me recuerda a un dicho muy popular que dice... En boca cerrada no entran moscas. Y así es. Si no vamos a aportar algo positivo, entonces es mucho mejor quedarnos callados. Es más, cuando hablamos menos, tenemos la posibilidad de observar y aprender más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos menos, tenemos oportunidad de desarrollar nuestra capacidad para escuchar a los demás. Si estamos atentos a lo que nos dicen, podemos aprender de ellos, podemos conectarnos más profundamente con ellos y así comprenderlos mejor. Esta habilidad de escuchar y comprender a los demás es una herramienta muy útil que nos sirve no solamente en el terreno personal, sino también en el terreno profesional. Otra prueba que podemos hacer es preguntarnos, si alguien me dijera a mí lo que yo quiero decirle a esta persona, ¿cómo me sentiría? ¿Me ayudarían estas palabras o me harían sentir mal? Y es que ninguno de nosotros quiere sufrir. Todos buscamos la felicidad. Hasta los insectos los animalitos buscan ser felices y huyen de cualquier cosa que les pueda maltratar o que les pueda traer sufrimiento. De la misma manera, las personas con las cuales interactuamos, al igual que nosotros, no quieren ser maltratadas de ninguna forma. Todos queremos ser respetados y apreciados. Por supuesto, somos humanos y vamos a cometer errores. Aunque tengamos las mejores intenciones y hablemos con cuidado, y utilicemos todas las precauciones del caso, y las palabras más adecuadas y más lindas y más bondadosas, aún así es posible que terminemos hiriendo a alguien. En esos casos pedimos disculpas con sinceridad y con humildad, sin castigarnos por haber cometido un error, porque lo hicimos de buena fe. Y si la persona está consciente de nuestras buenas intenciones, nos perdonará. Y si no lo hace, por lo menos tenemos la conciencia tranquila, porque nuestra intención fue benevolente. Cuando estaba chica, mi madre me decía, piensa, antes de hablar. Y realmente esto es un buen consejo. Nuestras madres nos dan buenos consejos. Lo que pasa es que no los ponemos en práctica. Los ignoramos pensando que están pasados de moda o que nosotros sabemos más que nuestras madres o que somos más sofisticados. Entonces, hoy les voy a recordar que es bueno pensar antes de hablar. Si observamos detalladamente nuestras reacciones y nuestro comportamiento, nos daremos cuenta que muchas veces actuamos impulsivamente. Las palabras salen de nuestra boca sin darnos tiempo a verificar, a controlarnos, a darnos cuenta si realmente queremos decir algo que es apropiado, algo que viene al caso. Simplemente... Algo se nos vino a la mente e inmediatamente salió de nuestra boca. Y después ya no nos podemos tragar las palabras. Ya no podemos borrar lo que dijimos. Simplemente tenemos que lidiar con las consecuencias de las palabras que elegimos para dirigirnos a los demás. Y es que nuestros pensamientos por lo general se reflejan en nuestras palabras. Si, tendemos, si tenemos la tendencia a criticar a los demás mentalmente, lo más probable es que los critiquemos con nuestras palabras también. Si nuestros pensamientos están marcados por el enojo, nuestras palabras también serán influenciadas por esa emoción perturbadora. Si sentimos envidia hacia alguien, nuestras palabras reflejarán ese sentimiento. Si nos esforzamos en cambiar nuestros pensamientos negativos, estaremos no solo cambiando nuestra actitud, sino también lo que decimos. Cuando estamos evaluando lo que vamos a decir, es útil considerar primero, primero que todo, cuál es nuestra intención siempre existe una razón por la cual queremos decir algo. Lo que pasa es que no nos percatamos de los motivos porque no estamos atentos a lo que sucede en nuestra mente, porque hacemos todo con prisa o simplemente porque no queremos enterarnos. Algunas veces, aún sabiendo que no debemos decir algo, ignoramos nuestra sabiduría y lo decimos sin importarnos las consecuencias. Y así vamos creando problemas para nosotros mismos. Si nos damos cuenta de cuál es nuestra motivación, de qué es lo que nos impulsa a querer decir algo, tendremos una clave para decidir si hablamos o nos quedamos callados. Si tenemos una intención destructiva, si nos motiva el enojo, la envidia o el orgullo, por ejemplo, entonces es mejor quedarnos callados y reconsiderar lo que queremos decir o esperar a que tengamos la mente más clara. Cuando detectamos que nos motiva el enojo, por ejemplo? Antes de decir algo a la persona con la cual estamos enojados, antes de explotar con rabia, y decir algo de lo que nos arrepentiremos después, podemos tomar el tiempo necesario para calmarnos y transformar ese enojo. ¿Cómo lo transformamos? Recordando la bondad y buenas cualidades de la persona. Recordando todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Pensando que cualquiera puede cometer un error tratando de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona para así comprender sus acciones y con esa comprensión ayudarnos a nosotros mismos a perdonar a dejar ir el enojo y en vez de, del enojo cultivar un poco de compasión y bondar hacia la persona, desde el fondo de nuestro corazón, de forma genuina. También podemos hablar con un amigo o una amiga de confianza sobre la situación, para que con sus consejos nos ayude a ver la situación más claramente. Una vez que tengamos la mente clara y se haya disipado el enojo, podemos charlar con la otra persona para resolver las diferencias. En ciertas situaciones extremadamente difíciles, podemos pedir a una tercera persona que esté presente durante la charla para que nos ayude a mantenernos calmados, cordiales y serenos. La envidia a veces también nos impulsa a decir cosas desagradables. Si observamos que nos motiva la envidia, igual nos quedamos callados y nos damos tiempo para transformar esa actitud. Cuando sentimos envidia, nos disgusta ver que la otra persona tiene algo que nosotros queremos y que tal vez no podemos tener. Aquí el remedio es alegrarnos por la gran suerte de esa persona de poseer lo que nosotros queremos. Por supuesto que en un principio es difícil sentir alegría genuina porque estamos poseídos por la envidia. Pero si lo practicamos repetidamente llegará el momento en que lo podremos sentir. Nos decimos a nosotros mismos que nosotros también somos afortunados en muchas áreas y que la felicidad de esa persona no nos resta felicidad a nosotros mientras que la envidia destruye totalmente nuestra paz interior y quien quita que en el futuro con nuestro esfuerzo o con un poquito de suerte podamos obtener lo que queremos entonces no vale la pena dejar que la envidia reine en nuestro corazón el orgullo nos hace también decir palabras insensatas. Puede que nos impulse a mentir porque queremos parecer más astutos e inteligentes de lo que somos. O puede que por orgullo pensemos que nuestra opinión es la única que cuenta y busquemos imponernos a como dé lugar sin importarnos la opinión de los demás. ¿Cuándo detectamos esta clase de actitud en nuestra mente? También es bueno detenernos a reconsiderar antes de hablar. Podemos combatir el orgullo con la humildad, recordando que no lo sabemos todo y que otros tienen conocimientos y sabiduría que tal vez nosotros no tenemos. A veces es aconsejable recordar los errores que hemos cometido, no para avergonzarnos ni para castigarnos sino con el propósito de corregir la idea de que somos infalibles y que sabemos más que otros. Podemos pensar que el reconocer y celebrar las habilidades de los demás nos da oportunidad de aprender y conectarnos más con ellos. Hay casos en que nos sentimos obligados a mentir para cubrir nuestros errores o acciones negativas. El remedio para esto no es decir mentiras, sino incrementar nuestra actitud y dejar de cometer actos no virtuosos que tengamos que cubrir después. Si nos sentimos tentados a mentir para que otros no se enteren de nuestras fallas y de nuestros errores, esto es un indicio de que necesitamos no solo rectitud, sino también fortaleza y humildad para reconocer nuestras fallas y solventarlas. El problema no es cometer errores porque todos los cometemos. El problema es no corregirlos. Algunas veces solo hablamos por hablar, porque nos gusta escuchar nuestra propia voz, porque nos gusta que nos escuchen y nos obedezcan, porque siempre nos gusta dar nuestra opinión aunque no venga el caso. Si es esta nuestra motivación, Podemos hacer el propósito de solo hablar cuando tengamos algo importante y constructivo que aportar. Nos enfocamos en decir solo lo que va al tema y dejar que otros aporten también a la charla. Cederle la palabra a los demás es una buena forma de fortalecer amistades y de crear armonía. Si nos damos cuenta que queremos, que queremos herir a la otra persona con nuestras palabras, es mejor no decir nada hasta que podamos corregir nuestra motivación. Hasta que podamos crear en nuestra mente una motivación benevolente hacia esa persona. Si por el contrario queremos ayudar, apoyar, consolar, o dar ánimo a la otra persona, entonces podemos proseguir, cuidándonos de que nuestras palabras vayan de acuerdo con el propósito benevolente que nos hemos fijado. De esta forma, nuestra motivación es clave y es guía de lo que decimos. Ahora también es cierto que hay algunas personas que son muy sensibles y se resienten fácilmente. Aquí tenemos que tener en cuenta cuál fue nuestro propósito. Si nuestro propósito fue benevolente, de ayudar a la persona, si de forma genuina lo que dijimos fue guiado por la bondad, entonces no hemos cometido falta. Simplemente la persona, debido a su sensibilidad, se sintió ofendida. Pero no fue nuestra culpa. Si nos damos cuenta que una persona es sensible, podemos ser más cuidadosos con lo que decimos para no hacerles pasar un mal rato a ellos y para no hacernos pasar un mal rato a nosotros. Podemos buscar formas diferentes de comunicarnos y podemos tratar de incrementar la confianza que existe entre esa persona y nosotros para minimizar que se sientan ofendidas. Algunas veces justificamos nuestras acciones en base a lo que otros hacen. Creemos que si alguien nos insulta, esto justifica que los insultemos a ellos también. Creemos que pagar con la misma moneda es la mejor manera de reaccionar cuando alguien nos abusa verbalmente, o nos critica, o nos hace daño con sus palabras. Lo que estamos haciendo es perpetuando el círculo vicioso de negatividad, creando más problemas para nosotros y para los demás. Si en vez de reaccionar de esta manera nos limitamos a quedarnos callados, ignoramos lo que la persona dice, o esperamos a que la persona se calme para dialogar, entonces tendremos más posibilidades de aclarar la situación y reparar el daño hecho. A palabras necias, oídos sordos. Es un dicho muy sabio que se aplica a estas situaciones. ¿Por qué enojarnos ante las palabras insensatas de otros? Si lo que dicen no es cierto, entonces sus palabras no tienen ningún efecto. Son inválidas. Sabemos que nosotros estamos en lo cierto y que poseemos la verdad. Eso es suficiente. No tenemos que alegar o discutir. Y si no nos creen, ese no es nuestro problema. Por el contrario, si ellos están en lo cierto y su crítica es justificada, entonces debemos estar agradecidos de que nos están mostrando una faceta personal que podemos mejorar. Nos están impulsando a cambiar, a superar nuestras deficiencias, nos están haciendo un gran favor, porque nadie es perfecto. En resumen, si queremos paz, tranquilidad y armonía en nuestras vidas, debemos dejar a un lado las mentiras, los insultos, los insultos, la crítica, la calumnia, la burla, etc. Siendo cuidadosos con nuestras palabras, dejaremos de hacer daño a los demás y a nosotros mismos. Observando nuestras actitudes y motivaciones, podremos detectar cuando nos impulsan sentimientos negativos y tendremos oportunidad de transformarlos para no herir a otros. Antes de herir a otros con nuestras palabras, es preferible quedarnos callados, hasta que podamos aclarar nuestra mente. Nos enfocamos en decir palabras bondadosas, brindando apoyo, solidaridad y comprensión a los demás. Durante los próximos días estén atentos a lo que dicen, cómo lo dicen, qué palabras utilizan, qué sienten antes y después de decir estas palabras. Noten si son impulsivos con el habla, si tienen la tendencia a exagerar, a criticar, o a envolverse con los chismes, si dicen palabras y dientes cuando están enojados o si mienten a menudo. Y si notan algún patrón de comunicación que no les hace feliz y que quieren cambiar, tomen la determinación de cambiarlo con el propósito de crear paz y armonía en sus vidas y en las de los demás. Les dejo eso de tarea. Muchas gracias.